Hola, ¿qué haces aquí? ¿No habías encontrado trabajo? A la mierda, se fue todo a la mierda. ¿Por qué? Porque ayer no conseguí lugar en el albergue y unos chavales cogieron mis cosas del cajero y robaron la camiseta de mi trabajo y me echaron. ¡Ah, <música> las tonterías ya! ¡Sí, pase ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, educados sí sí tú mismo mira lo que tengo ¿eh? inflamos y tiramos guay yo me punto <risa> No vas a tirar o qué. Eres una gallina. ¿Qué haces? No <risa> corre, corre. Si no viene, corre. Sabanón. ¿Por qué nos amargáis la vida? ¿Qué os hemos hecho? ¡Sois tontos! Que nos dejas en paz. ¿Que no te voy a dejar en paz? En paz que ¿eh? no. Estás sordo, tío. Que no te voy a dejar, te estoy diciendo. ¿Pero por qué? Porque no me da la gana a mí. No te voy a dejar. No, no tranquila, no. No te voy a dejar. Deja el niño o llamo a la policía. Tú métete en tu vida. Sí, sí. No, Aquí en la plaza. la pelota y Métete ¿Qué mierda? ¿Quieres que te muevas tú y todo tu grupito? ¿Sí, eh? No. A ver, ¿qué pasa aquí? Que ya me han llamado. Que nos molesta mucho, que no nos deja jugar fútbol. ¿Y eso por qué? Porque casi me dan con el balón. Te doy en la cara. ¿Te, a mí solo ¡Eh! Quién? ¡Alto! Te una ¡Alto con la cara! ¿Y tú por pues, qué si les molestas? Casi me dan con el balón. ¿Y tú? tú por qué le das por el balón? Yo no le doy balón. Bueno, pues mira, no hay discusión que valga. Venga, a la comisaría el carro gracias, y la manta eh. venga vámonos para la... allá gracias eh no se merecen claro. eso estamos Nos, nos hemos pasado un poco, ¿no, tío? ¿Qué dices? Ha sido divertido. Se lo merecía. Se lo merecía. No te rayes. Ya, tío. Se sube ya nuestro padre, qué tío. Tienes razón, vamos a ver. Va. Hola. Dejarnos en paz. Perdón por, molestar, perdón por molestarte. Este, si quieres, te doy algo de dinero. No quiero vuestro dinero. Eh, quiero que hagáis caso a vuestros padres y que no metáis en líos. Cuando trabajéis y crezcáis, ya aceptaré vuestro dinero. Pero mientras, dejarnos en paz, que un día vosotros también tendréis problemas. ¿Sabes? Yo no me voy a la calle porque quiero. Antes trabajaba de cajera en el Mercadona y las cosas me van bien. Pero el contrato se me acabó y me echaron. Estuve buscando trabajo. Pero me dijeron que yo no era adecuada para los trabajos. Y estuve buscando, pero no he encontrado nada. Perdí mi casa y ahora estoy cinco años viviendo en la calle. Yo justo el otro día encontré trabajo repartiendo publicidad. Pero por la noche cuando estaba durmiendo, eh, me robaron las cosas del cajero y al día siguiente me echaron. En el Raval hay casales que te pueden ayudar a buscar a trabajo. Si quieres, ¿eh? puedes ir a pedir ayuda yo no tengo papeles y nadie me va a dar trabajo tan fácil ¿qué es que alguien daría un trabajo para las personas que no tienes sitio para luchar? ¿por qué no vienes a algún día a mi casa? te ayudarán a encontrar el trabajo. Sí sí es verdad eh. Tú eres un crío y no sabes nada ¿qué te crees que hay alguien que quiera que yo trabaje para él? No sabes ni de lo que hablas. Bueno si tú quieres algún día venir a mi casa seguro que te lo bien como tú quieras. Vale adiós. Hasta otro día. Adiós. adiós. Esta vida o veis desde que era un Yo también he ganas y fe social, esta Como si el tercer mundo siempre anda Sin la fe Politics están Sí Hijo, ¡Hijo ven! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tú has estado sacando cosas de este armario? No, mamá, te lo juro. Muy bien. Quiero que me digas qué estás haciendo con todas las marcas y comida que falta. Que yo no he sido mamá. A partir de ahora te vas a venir del instituto a casa. Se acabó de ir con tus amigos después de clase. ¿Pero por qué, mamá? No lo digo yo y punto. Oye. buenas noches. He sabido que mi hijo vino aquí a traerle Manda y comida cada día. ¿Se lo pidió usted? ¿A su hijo? No, no le he pedido nada. Apenas me quiso ayudar por los problemas que tengo. Ah, me he quedado más tranquila. Yo pensaba que se iba por ahí con sus amigos haciendo el gambeto, pero veo que está haciendo algo bueno. ¿Sabe? No me, no me gusta vivir en la calle, pero me ha tocado. Y agradezco a usted y a su hijo por ayudarme en este momento necesitado. No tienes que agradecernos nada. Si necesita algo, no dude. Gracias. Que las da, adiós. Adiós. Díos, He estado pensando en lo del otro día. De los entechos. ¿A qué te refieres, tío? Lo del otro día. Tienen problemas y hemos hecho mal. Deberíamos ayudarles. Es verdad. La gente les trata mal. Por eso, ellos tratan mal. ¿Pero qué ¿Por Porque no hacemos un video. La gente le trata mal, porque... Porque porque no le conocen. Sí, tío. Hagamos un video para enseñárselo a todo el mundo y para que vean que son personas como nosotros. Vamos a hablar con Alberto. A ver, a ver si nos deja una cámara para grabar. Buena idea. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Como si del tercer mundo pro, se mira andar van sin perder la fe. Sin perder la fe. Política banuts, nuestras dretes. Espero respuestas que mai justindre, sí. porque no tenemos la tensió que sí. encmerchem. Amber puña laira sempre siempre lloritán pero mai esgaira.